¿Qué tal, mis queridos estilócratas? Bienvenidos una vez más a Estilocracia. La avena se encuentra entre uno de los granos más saludables de la tierra. Es un grano integral, sin gluten y una fuente de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes muy importantes dentro de una dieta. Estudios demuestran que la avena tiene muchos beneficios para la salud. A continuación, te decimos cuáles. Es altamente nutritiva, por la composición de nutrientes que posee, es una fuente bien equilibrada de proteínas, carbohidratos y fibra, incluyendo importantes vitaminas y minerales como manganeso, fósforo, magnesio, calcio, cobre, hierro, zinc, vitamina B1 y B5, entre otros. Es antioxidante. Por ser rica en antioxidantes y compuestos vegetales y avenantramidas, ayuda a reducir los niveles de presión arterial al aumentar la producción de óxido nítrico. Esta molécula de gas ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y conducir a un mejor flujo. Además, tiene efectos antiinflamatorios. Potente fibra soluble. Tiene grandes cantidades de beta-glucano un tipo de fibra soluble que al disolverse parcialmente con agua, se equipara al gel intestinal. Esta fibra ayuda a la reducción de los niveles de colesterol, de insulina en azúcar en la sangre, brinda mayor sensación de plenitud y saciedad y aumenta el crecimiento de bacterias buenas en el tracto digestivo. Mejora el control de azúcar en la sangre. La avena puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre y mejorar el funcionamiento de la hormona insulina debido a que forma un gel espeso que retrasa el vaciado del estómago y la absorción de glucosa en la sangre ayuda a perder peso no solo es un alimento delicioso para el desayuno sino que también es abundante comer alimentos llenos ayuda a comer menos calorías y perder peso así como aumentar la sensación de saciedad y disminuir los riesgos de obesidad. Ayuda a aliviar el estreñimiento. Todo tipo de personas a menudo experimentan el estreñimiento con evacuaciones intestinales irregulares y poco frecuentes que son difíciles de evacuar. La capa externa de la avena es rica en fibra y puede ayudar a aliviar este mal funcionamiento. Ayuda al cuidado de la piel. No es casualidad que encuentres avena en numerosos productos para el cuidado de la piel. Se le ha utilizado durante mucho tiempo para ayudar a tratar la piel seca y con picazón. Así que puedes ayudar a aliviar los síntomas de diversas afecciones de la piel, incluido el eczema. Estilócrata. Son simples las propiedades de la avena, haciéndola un alimento nutricional muy saludable del que disponemos todo el año.